Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente. En este corto tutorial vamos a explicarles cómo acceder a su curso. En el video anterior explicamos todo lo que iban a encontrar en la pantalla inicial de nuestra plataforma virtual. En esta oportunidad vamos a ingresar directamente al curso. Supongamos que tu curso es el curso interactivo intensivo. Ya ingresamos, te recomendamos que leas toda la información que debes leer para que te familiarices con todo el contenido del curso, la información general, a quién está dirigido el curso, cuáles son los objetivos del curso, la modalidad de trabajo, el contenido, plan de evaluación, la rúbrica de presentaciones, que son las formas en las que vamos a evaluar cada una de tus presentaciones orales, el mapa mental, las normas de convivencia, etc. Cada vez que vayas leyendo uno de estos contenidos, por favor, marca el cumplimiento en estos cuadros. Al marcarlo, vas a poder llevar control sobre lo que has ido avanzando dentro del curso. En el menú de la parte izquierda, vas a tener mucha información, incluyendo las unidades que conforman el curso. Te recomendamos que leas cada uno de estos apartes para que te familiarices con la plataforma. Vamos a buscar la unidad 3, en este caso, como un ejemplo para que ustedes vean qué se van a encontrar con en cada una de las lecciones. La puedo buscar desde aquí o puedo bajar por esta vía. Ok, vamos a buscar entonces, tenemos la unidad 0, que es la base, la unidad 1, que es el inicio, el ABC, los números, eh, las 200 palabras más importantes en el idioma y una lección que trata sobre los pronombres sujeto y los pronombres objeto. Recuerden que deben hacer clic sobre la cajita amarilla y cada caja amarilla es una lección dentro de una unidad. ¿Ok? Entonces, en la unidad 0 tenemos dos lecciones. En la unidad 1 cuatro lecciones y así sucesivamente. Como les dije, vamos a revisar la unidad 3, en la unidad 3 nos vamos a ir al azar, vamos a entrar a esta lección, el Telephone Call, que es la lección 6, al azar. Esperamos que abra la próxima página. Ok, la página abrió entonces la lección número 6 de la unidad 3. Le damos en entrar. Esperamos que cargue. Vemos que se nos pone el fondo verde. Ya estamos dentro de nuestra lección. Observamos el nombre de la lección y dos carpetas azules. En una está el contenido de texto y en la otra está el contenido multimedia. Vamos a revisar la lección una llamada telefónica. Okay. Se nos va a abrir entonces. Las instrucciones de lo que debemos hacer en esta lección. Por favor, revisen cada una de las actividades tiene sus instrucciones. Aquí tenemos el diálogo. Son entre 8 y 10 líneas. Su tarea es revisar las palabras que no conocen, anexarlas a su diccionario personal para ir aumentando su vocabulario. Fíjense que aquí en la parte de abajo de la lección tengo el Audio correspondiente a este diálogo. Hago clic con el botón derecho, él me va a abrir en una ventana nueva para que yo pueda escuchar y leer simultáneamente. Ese ejercicio de escuchar y leer simultáneamente es súper bueno para desarrollar las habilidades. Oh, John, es importante entonces que nosotros vamos prestando atención a las entonaciones tanto de preguntas como las que nos podamos encontrar con signos de admiración. Y que recordemos cómo las palabras se van uniendo unas con otras para formar grupos de palabras y un solo sonido. Es muy importante escuchar y leer simultáneamente para desarrollar, como les dije anteriormente, las habilidades auditivas y orales. ¿Okay? En esto consisten las lecciones. El nombre, una carpeta que contiene dos subcarpetas, contenido de texto, contenido multimedia. Cada lección tiene un ejercicio de contextualización y finaliza con un mapa mental que debe ser entregado por ustedes. Como pueden ver, es súper sencillo entonces ingresar a las lecciones y hacer las actividades. Esperamos que este pequeño tutorial les ayude a movilizarse con familiaridad dentro de nuestra aula virtual. Gracias por su atención. Por favor, suscríbanse al canal y estén atentos a nuevos contenidos.